Buenas tardes. En primer lugar, eh, agradezco la invitación a exponer y a conversar con ustedes. Tal como lo indica el título de esta charla, me voy a referir a los procesos constituyentes en la historia de Chile, pero con la intención no de hacer eh, un resumen o un relato detallado de estos procesos constituyentes, sino simplemente para mejor eh, iluminar el actual proceso constituyente. Esto es establecer un vínculo entre lo que está ocurriendo en la actualidad y el pasado, además de intentar elucidar, clarificar algunos conceptos teóricos que me parece que son indispensables para poder entender de la mejor manera lo que está ocurriendo lo que podría ocurrir y cuáles son las eh, perspectivas que podemos eh, vislumbrar en el actual proceso constituyente lo primero que hay que señalar es que nuestra historia está plagada de mitos de mitos que son a la vez historiográficos pero también políticos uno de esos mitos que se nos inculcó, por lo menos a nuestras generaciones espero que no siga ocurriendo lo mismo o por lo menos no ocurra con la misma intensidad en la actualidad en la enseñanza básica y media es aquel mito que señala que Chile ha sido a lo largo de toda su historia republicana una suerte de democracia ejemplar y que la mayor parte de su devenir histórico republicano ha sido un devenir institucional, pacífico, regulado, democrático. Esta afirmación, difundida por la enseñanza formal, pero también por los grandes medios de comunicación y por los políticos profesionales, es absolutamente falsa absolutamente falsa. Los periodos de desarrollo verdaderamente democrático en de nuestra historia son muy reducidos, son muy cortos. Es verdad que ha habido periodos en los cuales han existido una serie de libertades civiles y libertades políticas que han sido más o menos respetadas, más o menos violadas según los momentos de la historia. Pero salvo un periodo muy breve de este devenir, de este devenir en la época republicana, no podemos afirmar de que la mayor parte del tiempo Chile, desde la independencia, ha sido precisamente una democracia. No podía ser democracia en el siglo XIX hasta 1874, 75 entre otras razones, porque la mitad de la población, por razones de género, las mujeres, estaban excluidas de los derechos políticos y lo siguieron estando bastante tiempo después de esta fecha. Pero tampoco era una democracia para la inmensa mayoría de la población masculina, puesto que solo gozaban de derecho de voto y a ser elegidos, potencialmente, aquellos varones Mayores de edad, en el caso de los hombres casados, 21 años, era la mayoría de edad en aquella época, y mayores de 25 años tratándose de los solteros, que supieran leer y escribir, lo cual excluía a la inmensa mayoría de los hombres de los sectores populares, y que además tuvieran un nivel de ingreso, de riqueza patrimonial, muy elevado, que se medía a través del llamado censo, que era un impuesto, no el recuento de la población, como lo entendemos hoy día, lo que excluía también a la mayoría de la población. Sin arriesgarnos demasiado, podríamos decir que hasta esa fecha no gozaba de los derechos ciudadanos, en el mejor de los casos, más del 5% de la población. Porque toda la población femenina estaba excluida... La población masculina iletrada o pobre también lo estaba. De tal manera de que eh, estas personas eran a lo sumo, de acuerdo con el concepto de la época, ciudadanos pasivos. Esto es, personas a las cuales se reconocía potencialmente la posibilidad de llegar a ser ciudadanos plenos. Esto es, ciudadanos activos gozando de los derechos de voto y de ser elegidos en algún momento cuando adquirieran, como se decía en el lenguaje de la época, las luces necesarias, esto es la instrucción necesaria, que se suponía además facilitaría el acceso a la riqueza y de esa manera podrían ser algún día ciudadanos de pleno derecho. Pero incluso después de 1875, no podemos hablar de democracia, ...porque la ampliación del cuerpo electoral que se produjo entonces... ...porque se dio por supuesto que quienes supieran leer y escribir reunían el requisito del censo... ...esto no significó una ampliación eh, muy grande del cuerpo electoral... ...ya que los analfabetos siguieron estando excluidos, al igual que las mujeres, de la ciudadanía activa. Y como si fuera poco, hay que agregar una serie de prácticas y vicios políticos de la época... ¿Qué hacían de este sistema político, el que existía entonces, un sistema que no tenía nada que ver con la democracia? Puesto que si bien habían elecciones, existían todas estas restricciones respecto de los derechos ciudadanos, pero además hasta 1891 existió una práctica política amparada por la constitución, por las leyes y por la realidad factual, ...que era la descarada intervención de los presidentes de la República en todas las elecciones. Desde la moneda se organizaba el fraude electoral. El presidente de turno, que como lo ha dicho bien la historiografía, era el gran elector... ...porque concentraba en sus manos un poder enorme, tenía capacidad para intervenir en las elecciones... Desde la moneda se organizaba el fraude electoral a través de los intendentes, los gobernadores y los comandantes de la Guardia Nacional. De manera tal, por ejemplo, que el día de las elecciones, en algunas localidades, los opositores más reconocidos eran, muchas veces, impedidos de acceder a las urnas. O una vez efectuada la votación, se... Eh, provocaban robos de urnas y contabilizaciones absolutamente eh, fraudulentas de los votos emitidos. Y eso subsistió hasta la Guerra Civil de 1891. Guerra Civil que, como sabemos, termina con el eh, exacerbado presidencialismo que existía hasta entonces y sustituye este tipo de eh, organización del poder por una república parlamentaria muy sui generis a la chilena que anula por completo el, el poder eh, del ejecutivo del presidente de la república y lo sustituye por el poder de los partidos de la oligarquía que a través del parlamento dirigían en el fondo la política nacional. Entonces, si bien se anuló por completo la capacidad de los presidentes de la república de organizar, fraudes electorales, como venían haciéndolo desde la década de 1830 en adelante, la supuesta democracia o el sistema liberal, que no es exactamente lo mismo que el sistema democrático, conoció un nuevo tipo de alteración o de distorsión que ya existía, pero que ahora se masificó más que nunca, Siendo este el cohecho. Esto es la compra y venta masiva de votos por parte de los partidos políticos. Y el cohecho se practicó masivamente en Chile hasta una fecha tan tardía como fue el año 1958. ¿Por qué? Porque recién en este último año se instauró la Cédula Única Electoral, hasta entonces, cada partido, cada candidatura imprimía sus propios votos con sus símbolos, con sus logos. Y el ciudadano o ciudadana más tarde, eso ya en la década del 50 sobre todo, que vendía su voto a un determinado comando o a un determinado partido, recibía de quienes le habían comprado el sufragio, un voto ya marcado con el candidato o los candidatos del partido que le había comprado el voto. Y ese ciudadano o ciudadana ya en los últimos años era acompañado hasta la boca de la urna por un operador político, término que es de nuestra época, no de entonces, pero es lo mismo, para cerciorarse que en su ropa llevara solo el voto, ...del partido que le había comprado el sufragio. Esto hasta 1958. Hasta vísperas de la elección presidencial de 1958. Pero además, tampoco podríamos afirmar... ...que nuestro desarrollo político... ...fue perfectamente democrático, institucional, pacífico, evolutivo... ...por otras razones además de la ya expuesta. Porque si uno examina con mediana detención lo que fue el desarrollo de la política nacional, se va a dar cuenta, por ejemplo, que tan solo en el siglo XIX hubo cinco guerras civiles, si consideramos como tales, como deberíamos hacerlo, las guerras de la independencia que tuvieron un verdadero carácter de guerra civil. Además de las guerras independentistas, Hubo guerra civil en 1829 y 1830, en 1851, en 1859 y en 1891, probablemente la más eh, sangrienta de todas, después de las guerras de la independencia. Y en el siglo XX, junto con fenómenos como los que hemos descrito, como los del cohecho, como la exclusión femenina, ...en las elecciones municipales hasta 1934... ...y en las parlamentarias y presidenciales hasta fechas más tardías... ...porque el sufragio pleno femenino recién se obtiene en 1949... ...y las mujeres votan por primera vez en una elección presidencial en 1952... ...además de estos factores y del cohecho, insisto, que sigue omnipresente... Eh, ...durante más de medio siglo, en, en el siglo XX... Eh, Hubo otros fenómenos políticos que hacían de esto un régimen bastante alejado de lo que podría ser considerado un régimen democrático-liberal. Porque en Chile hubo dictaduras. No solo la de Pinochet, 16 años y medio. También la de Ibáñez entre 1927 y 1931. Una dictadura sui generis, pero dictadura al fin y al cabo. Y durante los periodos supuestamente democráticos hubo largos años de restricciones de las libertades políticas y civiles, de atropello a las normas legales y constitucionales por parte de los propios gobiernos de la época. No me refiero solo a las grandes matanzas de trabajadores, de pueblos originarios, ya durante el siglo XIX eh, y eh, como un fenómeno muy recurrente a lo largo del siglo XX, sino también a periodos de excepción constitucional, hubo regímenes supuestamente democráticos como por ejemplo los dos gobiernos de Arturo, Alessandro y Palma que fueron extraordinariamente represivos durante el primer gobierno de Alessandro y Palma entre 1920 y 1925 se perpetran dos grandes masacres de trabajadores San Gregorio en la provincia de Antofagasta una oficina salitrera a comienzos de 1921 no había llegado al gobierno de Alessandri Ni siquiera dos meses Y ya estaban perpetrando una masacre La Coruña En junio de 1925 Hacia fines de su gobierno Probablemente la masacre De trabajadores más grande de nuestra historia Más grande que la de Santa María de Iquique Y durante el segundo gobierno De Alessandri Se eh, masacra A los campesinos chilenos y mapuches En el Alto Biobío, En Lonquimay Rankin. Se masacra a jóvenes nazistas que habían intentado dar una especie de putsch, se habían tomado la casa central de la Universidad de Chile en el Seguro Obrero, frente a la moneda donde está actualmente el Ministerio de Justicia. Además, Alessandri gobierna durante largos periodos con eh, leyes de excepción, con suspensión de las garantías constitucionales, con secuestro, desaparición de dirigentes sindicales. Eh, relegaciones de, de trabajadores, dirigentes sociales, opositores políticos. El gobierno segundo de Ibáñez, que fue electo democráticamente, también fue muy represivo. Y como si fuera poco, en la segunda mitad eh, del siglo XX, más o menos, hubo 10 años de exclusión de un partido político de importante arraigo en el mundo popular el partido comunista que es puesto fuera de la ley y miles de sus militantes son borrados de los registros electorales entre 1948 y 1958 podríamos seguir acumulando evidencias de modo tal que mi impresión es que si hablamos de democracia en la historia de Chile, de un régimen político que se aproximó, probablemente sin llegar a cumplir todos los requisitos, a lo que se entiende por un régimen democrático liberal, no estamos hablando de otra cosa, fue el corto periodo que me dio entre 1958 y 1973, 15 añitos, no más que eso, ¿por qué?, porque en 1958 se produjeron dos hechos muy importantes se eliminó la ley de defensa de la democracia esta exclusión de un sector relevante eh, de la ciudadanía popular sobre todo y además se instauró la cédula única electoral que permitió terminar con el cohecho pero eso duró solo hasta 1973 bien sabemos lo que viene después pero incluso, si eh, profundizamos nuestro, nuestra mirada crítica, nos vamos a dar cuenta que durante este periodo que es el de mayor democratización de nuestra historia, mucho más que ahora, podemos después de la conversación eh, avanzar algunos elementos comparativos, nos daremos cuenta de que incluso en esta época, la más democrática, se produjeron masacres de trabajadores. Matanza de la población José María Caro, acá en Santiago, en 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, el hijo del león. Por eso Violeta Parra, en su famosa canción La Carta, que se refiere a esta matanza, dice que el león es un sanguinario en toda generación. Es un juego que hace entre el padre, el león de Trabacá, y el paleta, que era el sobrenombre que le habían puesto a Jorge Alessandro Rodríguez, su hijo. Y durante el gobierno reformista de la democracia cristiana, de Eduardo Frei eh, Montalva, se producen al menos tres masacres de trabajadores y pobladores. 1966, matanza de mineros del Salvador. 1969... Matanza de pobladores en Pan Perigoyen, a la salida norte de Puerto Montt. El mismo año 69, ocho o nueve muertos producto de la represión policial durante un paro nacional de la CUT acá en Santiago. En total, la democracia cristiana, con Frei Montalva, acumuló 36 trabajadores y pobladores, incluso algunos bebés, me parece, en, eh, en Puerto Montt, asesinados a mansalva por las eh, fuerzas represivas del Estado, ejército y carabineros. Todo este panorama es para cuestionar este primer gran mito de nuestra historia. O sea, nuestra historia no ha sido lo que nos enseñaban tradicionalmente. ¿Qué tiene que ver esto con los procesos constituyentes? Tiene mucho que ver, porque es en este marco general que se han realizado todos nuestros procesos constituyentes. Entremos de manera más precisa en este punto. Chile nunca ha vivido un proceso constituyente democrático. Nunca. Todas las constituciones, incluyendo los reglamentos constitucionales de la patria vieja, una docena de artefactos constitucionales, aproximadamente han sido concebidas y aprobadas por pequeños grupos de personajes todos varones salvo la última constitución en que participa una mujer directamente y otra indirectamente me refiero a la constitución de 1980 la que está vigente hasta nuestros días salidos de las élites dirigentes o de sus representantes de la casta política sin ninguna participación ciudadana. En contexto las más de las veces de ciudadanía restringida o de derechos políticos conculcados y en el caso de las tres constituciones más importantes, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, las más importantes porque son las que más tiempo han durado, con la presión e intervención directa de la Fuerza Armada. No tenemos tiempo de hacer el repaso de todos los procesos constituyentes. Solo podemos decir algunas palabras respecto a estos tres procesos constituyentes más importantes. 1833, la Constitución portaliana, la de Diego Portales. Esta Constitución fue el fruto directo del desenlace de la guerra civil de 1829 y 1830 entre conservadores y liberales. Vence el bando conservador, cuyo ideólogo es eh, Diego Portales, y a pesar de que la constitución vigente, que era de sello liberal de 1928, establecía que ésta no podía ser reformada antes de 1836, los vencedores de la guerra civil impusieron una reforma constitucional en el contexto en que ellos tenían el poder, habían realizado una purga de liberales, incluso en el seno del ejército, donde los liberales tenían muchas simpatías, y me refiero a purga de eh, jefes militares, que habían tenido connotada participación en las guerras de la independencia, porque muchos de estos jefes militares o mueren en los combates o son fusilados, como el caso de bochef y Rondizoni, o se salvan apenas de la pena de muerte y tienen que exiliarse, como es el caso del general Ramón Freire, que es uno de los próceres de la independencia. Pues bien, en este contexto de represión, de purga, de limpieza de liberales, de diputados liberales que no osaban o que no podían llegar al Congreso, o que si llegaban estaban eh, acobardados, eh, atemorizados por el contexto eh, reinante, se impuso una, entre comillas, es bueno retener el nombre, Convención Constituyente, destinada a reformar la Constitución de 1828, en el fondo a hacer una nueva Constitución. Y si bien en la fórmula propuesta por los vencedores de la guerra civil, por los portaleanos, la Convención Constituyente originalmente debía estar compuesta en partes por parlamentarios designados por el propio Parlamento, esa música la hemos escuchado recientemente, ¿no es cierto?, y por... Hombres, prohombres, personajes de connotada, probidad y mérito, etc. Al final la convención constituyente fue eh, un, un artefacto eh, íntegramente compuesto por los parlamentarios. Se olvidaron de estas figuras destacadas y eh, de esta manera eh, procedieron a eh, elaborar y aprobar, Simple, visito esa figura ni siquiera se soñaba en la época, eh, una constitución que fue un traje a la medida de los vencedores de la guerra civil, esto es de la aristocracia o de la oligarquía terrateniente y comercial de la zona central del país, entendiendo por zona central el eje santiago valparaíso y las provincias que estaban un poco más al sur y un poco más al norte de estas dos ciudades principales, con exclusión no solo de los intereses de los sectores populares, sino que incluso de las oligarquías de las dos regiones extremas del país, que en la época eran Copiapó por el norte y eh, Concepción por el sur. De tal manera que el régimen portaliano, sobre todo en su fase más dura, las décadas de 1830, 40, 50 y comienzos, de la década de 1860, lo que nuestra historiografía ha conceptualizado como la República Conservadora, fue un régimen político altamente excluyente, oligárquico, eh, autoritario y presidencialista. De ahí viene el origen del gran poder de intervención de los presidentes de la República en las elecciones a lo largo de gran parte del siglo XIX tan grande era el poder de intervención de los presidentes de la República en aquella época, que durante los 30 años de la República Conservadora eran los eran gobiernos de quinquenios, pero con posibilidad de reelección, y eran los famosos decenios que uno estudió en el colegio, ¿no es cierto? Eh, Prieto, Bulnes, Montt, cinco años y se reelegían y se reelegían, y después el presidente designaba a dedo prácticamente su sucesor, y así sucesivamente. Durante estos 30 años de la República Conservadora, la oposición nunca, nunca pudo elegir un solo senador. Tan grande era la intervención, el fraude electoral organizado desde el Palacio de la Moneda. Alguien dirá, ah, pero yo he leído por ahí que hubo tal o cual senador que era opositor al gobierno, pongámosle, de, de Bulnes o de Montt. Es verdad, hubo senadores opositores, pero que inicialmente eran parte del bando oficialista, del bando conservador, y que en algún momento, por razones diversas, entró en disidencia y se pasó a la oposición. Pero la oposición nunca pudo elegir un senador. Eligió diputado, sí, pero senadores, no. Esta es una de las tantas muestras de esta capacidad de intervención del gran elector de la época, que era el presidente de la República. Entonces, de esa manera fue elaborada la Constitución que ha tenido más duración en nuestra historia, casi un siglo, de 1833 a 1925, pues si bien hubo reformas constitucionales, las más importantes fueron hacia mediados de la década de 1870, y se inició un proceso ya desde la década anterior de traspaso progresivo de poderes del presidente de la república al Congreso Nacional, porque el sistema eh, portaliano en su fase clásica, la de la República Conservadora, generaba demasiadas contradicciones, demasiados roces, demasiadas guerras, pues. Se habían provocado dos guerras civiles en 1851 y en 1859. Entonces fue necesario encontrar una fórmula de consenso en el seno de la clase dominante, de la oligarquía que permitiera un desarrollo más normado, pacífico, democrático, entre comillas, en el seno de la propia élite no hacia el mundo de las clases medias y menos aún de los sectores populares. Y esa fue la liberalización que se inicia a comienzos de la década de 1860 y que es conocido en la historiografía clásica como la República Liberal, de 1861 a 1891, pero manteniendo el mismo marco constitucional. Y si bien la guerra civil de 1891 marcó un fin del presidencialismo y un inicio del parlamentarismo, esto no fue objeto de una reforma constitucional propiamente tal, sino de, de una reinterpretación en un sentido parlamentarista de la constitución de 1833. Y por ende, no hubo cambio de constitución sino recién en 1925. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? en esta época. Ocurría de que habían cambiado muchas cosas, porque las sociedades no son estáticas. Se había pasado de un modo de producción colonial, que imperó hasta mediados del siglo XIX, a un modo de producción capitalista propiamente tal, incipientemente industrial. Y... Junto con este fenómeno, el de la industrialización y el de la modernización económica, se había desarrollado también un proceso de migraciones masivas campo-ciudad, es decir, grandes oleadas de campesinos que se convierten en habitantes urbanos, ya sea en las ciudades propiamente tal o en los campamentos eh, mineros. Y junto con estos procesos viene aparejado el fenómeno del surgimiento o del descubrimiento, por parte de las élites dirigentes de la llamada cuestión social. Es decir, la problemática obrera, la problemática que planteaba eh, esta nueva configuración de la sociedad, la emergencia de nuevos sectores sociales, particularmente eh, el proletariado o clase obrera, y... Problemas asociados a esta condición social y al desarrollo y modernización económica. Problemas de salud, de vivienda, de mortalidad, de, eh, medioambientales, eh, sanitarios eh, e incluso hasta morales, según lo describen eh, algunos personajes de la época. De modo tal que cuando en 1925 se plantea por iniciativa del presidente de la República, Alessandri Palma, eh, la necesidad de cambiar de constitución, de cambiar de sistema político, puesto que la pretensión de Alessandri era volver al, al presidencialismo, pero un presidencialismo más moderno que el que había imperado en el siglo XIX, había un actor nuevo, el mundo popular y las emergentes clases medias, el mundo popular organizado como movimiento obrero, propiamente tal, que quiso hacer oír su voz. O sea, quiso que este nuevo proceso constituyente no fuera una réplica de los procesos constituyentes actuales en los cuales solo había intervenido la oligarquía, solo había intervenido la clase dirigente el movimiento obrero popular y sus aliados de las clases medias, trataron de incidir en este proceso constituyente. Del momento en que Alessandri, exiliado en Italia como producto de un primer golpe militar suave de los oficiales jóvenes del ejército, en septiembre de 1924, es llamado por estos mismos oficiales jóvenes que le dan un nuevo golpe de Estado a los oficiales viejos o mayores, a los altos mandos que se habían apoderado de la Junta Militar constituida en septiembre de 1924, imprimiéndole un, un, un sello netamente conservador y por ende la derrocan es un golpe de militares contra militares. El 23 de enero de 1925 llaman a Alessandri Palma de vuelta al país para que termine su mandato presidencial, al cual le faltaban varios meses. Terminaba por ahí por diciembre del mismo año. Y antes de volver, Alessandri Palma promete la convocatoria a una asamblea constituyente. Lo que causa un júbilo y un entusiasmo enorme en todo el país. Alessandri llega a Santiago el 20 de marzo. Nueve arcos triunfales lo esperan. Cerca de 200.000 personas. Una cantidad enorme para la población de Santiago, que tendría poco más de 300.000 en la época. ¿Pero qué pasó? A pesar de las ilusiones, a pesar de que el movimiento obrero y popular, o una buena parte de él, se había autoconvocado organizando pocos días antes una asamblea constituyente de asalariados e intelectuales, la llamada constituyente chica, como un ejercicio previo para unar voluntades y llegar a disputar los contenidos de la futura constitución en la asamblea constituyente grande, nacional, de todas las clases y sectores sociales que había prometido Alessandro y Palma, este, olvidando su promesa, borrándola con el codo, hecha tan solo dos meses antes, o tres meses antes, convocó, nombró más bien dicho, por sí y ante sí, dos comisiones constituyentes, a dedo, como se suele hacer en la historia de Chile, por parte del poder. Una comisión, que nunca funcionó más allá de una o dos reuniones, Encargada de discutir los mecanismos para aprobar el anteproyecto constitucional, plebiscito, Asamblea Constituyente, otros, que nunca funcionó. Y una comisión presidida por el mismo, que sí funcionó, encargada de discutir los contenidos de la nueva constitución, de redactar una nueva constitución. Y a pesar de que esta comisión había sido nombrada por el propio Presidente de la República, éste encontró reticencias en el seno de estos, comillas, constituyentes, puesto que el proyecto de alessandro y sus asesores era marcadamente presidencialista y los partidos ahí representados por voluntad del presidente de la república estaban desde los conservadores hasta un representante del partido comunista para dar la impresión de, de pluralidad pero la mayoría eran viejos políticos oligárquicos digo, a pesar de haber sido nombrados por el león estos políticos, la mayoría de ellos, veían con malos ojos el sello presidencialista que tendría, según el parecer de Alessandri, la nueva Constitución. De manera tal de que Alessandri encontró mucha resistencia. Alessandri era un tipo eh, de grandes capacidades políticas, era un gran demagogo, era histriónico. Cuando le empezaba a ir bien, mal en la comisión constituyente... El tipo hacía un show, gritaba, decía que se iba, se retiraba, sus asesores lo iban a buscar, le rogaban que volviera. O sea, el tipo tenía una muñeca política impresionante. ¿ya? Pero como todo esto no bastaba para desarmar la resistencia a su proyecto en el seno de la Comisión Constituyente, el 23 de julio de 1925 llevó a las sesiones de esta al general Navarrete, que era el inspector general de armas del ejército, una especie de comandante en jefe. El equivalente al actual comandante en jefe. Y el general Navarrete, en términos muy comedidos, le hizo entender, le hizo saber a los señores constituyentes ahí reunidos que los hombres de armas, le hace el ejército, porque él no podía hablar por la armada, pero el ejército, el arma que siempre ha pesado más, veían con mucha preocupación que los planes están bien inspirados del Presidente de la República, no estuvieran llegando a buen puerto en un plazo adecuado. Le hace amenaza apenas velada de tercer golpe de Estado, como lo reconocen historiadores de todas las sensibilidades políticas, incluyendo muy particularmente uno que yo suelo citar, porque lo dice así, que era una amenaza apenas velada de golpe de Estado, don Gonzalo Vial, historiador eh, conservador, que fue ni más ni menos que ministro de Educación del dictador Pinochet. Y de esta manera, Alessandri logró vencer con las reticencias y resistencias en el seno de los constituyentes y se aprobó un llamado a plebiscito para que la ciudadanía decidiera llamado que se hizo con tan solo un mes de anticipación, esto es un periodo brevísimo, durante el cual evidentemente no se podía realizar ningún eh, debate constitucional eh, serio e informado. El resultado del plebiscito, como es de esperar, fue ampliamente favorable al proyecto presidencialista de Alessandri, fue aprobado por más de 90% de los ciudadanos que concurrieron a votar. El pequeño gran problema fue que solo concurrió el 42,1% del reducido cuerpo electoral de la época. Lo que quiere decir que la constitución de 1925, la que normalmente es considerada como la más democrática de la historia de Chile, la que estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, fue aprobada por una minoría de ciudadanos de un cuerpo electoral muy reducido. Porque aún no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, la mayoría de edad estaba situada en 21 años, etc. Y esa fue nuestra constitución más democrática. Esa fue la... no la Constitución, porque no la hemos analizado, no tenemos tiempo de analizarla. La génesis de la Constitución del 25. Y la tercera y última Constitución es la que tenemos hoy día. La de 1980, la de la dictadura. En un contexto de sobra conocido. 12 o 13 días después de realizado el golpe de estado, en septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno designó una comisión constituyente, presidida por un abogado de apellido Ortúzar, que era un dirigente político de la derecha, que había sido ministro de Jorge Alessandri, ...y que había sido el jefe de su campaña electoral en 1970... ...cuando fue derrotado por Salvador Allende. Esta comisión Ortuzal la componía un número muy reducido de, de juristas. Aquí aparece por primera vez en la historia de una mujer... ...en las comisiones constituyentes... ...doña Olga Feliú, que después sería senadora designada. Pero el el genio inspirador, miembro de la Comisión, era sin lugar a dudas Jaime Guzmán Errazuriz. Actuaron también en este proceso constituyente otros personajes que no conformaban la Comisión Ortúzar, propiamente tal. Esta Comisión trabajó alrededor de cinco años en elaborar un proyecto constitucional que fue remitido a la Junta de Gobierno, esta la envió al Consejo de Defensa del Estado, también conformado exclusivamente por personajes derechistas, eh, volvió a los asesores eh, de la Junta de Gobierno, ahí intervino en todos estos ir y venires otra señora, doña Mónica Madariaga, Ministra de Justicia, prima del dictador, y luego de que pasó por distintos sedazos de los círculos concéntricos en torno a la Junta Militar, esta finalmente eh, lo aprobó y convocó a un plebiscito ciudadano, al igual que en 1925, con tan solo un mes de anticipación, en un contexto de aún menores libertades democráticas que el año 25. ¿Cuál es el contexto? Dictadura militar, terrorismo de Estado, inexistencia de partidos políticos legales. Estos habían entrado en receso, según la jerga oficial eh, pronunciada el mismo 11 de septiembre de 1973, sin plena libertad de prensa, sin plena libertad de reunión. La dictadura solo aceptó que la oposición realizara un acto, el del Teatro Copulicán, donde hubo un solo orador, eh, Eduardo Frey Montalva. Pero además, sin existencia de registros electorales, porque estos habían sido destruidos, quemados, por los militares golpistas en octubre de 1973 y no habían sido reconstituidos. Entonces las personas para... Votar Tenían que presentar su carnet de identidad y este era recortado en una de las esquinas y además le marcaban los dedos con tinta, para evitar supuestamente que la gente votara más de una vez. Pero hay gente de ambos bandos que cuenta que votó más de una vez, sobre todo los del bando oficialista, ¿no es cierto? Hay testimonios de un CNI, un ex-CNI arrepentido en un libro, en que cuenta que los batallones de la CNI en Santiago los llevaron a votar cinco o seis veces el mismo día. Pero es que a la CNI no le costaba nada, pues, si tenían un laboratorio de falsificación de documentos en la Villa Grimaldi, Todavía se puede visitar, es como una sala museo en la actualidad. Pero además la CNI y los servicios de inteligencia de la dictadura disponían del registro civil, pues, donde se fabricaban los documentos falsos. ¿O alguien cree que los asesinos del general Prats, de Orlando Letelier, de los que quisieron matar a Bernardo Leighton en, en, en Roma, iban con documentos verdaderos? No, eran documentos falsos verdaderos, producidos por el, por, el, por el registro civil, pero con identidades falsas. Como si esto fuese poco, en el acto mismo de recuento de votos se produjeron eh, situaciones realmente grotescas la oposición de la época eh, contabilizó nueve provincias entre ellas Valparaíso una tan importante como la de Valparaíso provincias no regiones en la que se contaron más votos que población ese es el origen de nuestra constitución o sea, es una constitución ilegítima en su génesis. Una constitución que si uno la examina bien, nunca debería haber sido obedecida por los chilenos y chilenas. Nunca. Si lo fue, fue únicamente debido a los pactos de la transición, que es un tema que solo mencionamos y lo dejamos como tema pendiente, pero esta constitución es ilegítima, porque fue impuesta de manera más clara que las anteriores por la fuerza de las armas. En un contexto en que no existía la menor libertad democrática. La menor garantía de cómputo independiente. No habían vocales de mesa. En todas las mesas triunfó el sí a la nueva constitución, salvo en una no sé por qué razones, en la comuna de Penco, donde ganó el no. Probablemente el alcalde ahí tuvo eh, un comportamiento, a pesar de ser un alcalde designado, un poquitito más cauteloso o más digno, pero en todas las comunas ganó el sí a la nueva constitución en el contexto ya descrito. Y el tercer y último proceso constituyente es el que estamos viviendo. Pero aquí conviene detenerse, antes de entrar en este proceso constituyente, en cuestiones conceptuales, para que entendamos mejor lo que estamos viviendo. Todos sabemos que lo que es una constitución, una constitución es la ley suprema, como se dice, es la ley de leyes, la norma jurídica superior de un Estado organizado, respecto de la cual toda la normativa jurídica tiene que adecuarse. Es decir, es, reitero, la ley suprema, que ordena todo hacia abajo. No puede haber una ley que contravenga ni la letra ni el espíritu de la Constitución. La Constitución ordena al Estado, determina sus bases fundamentales, establece derechos y deberes organiza los poderes públicos le fija atribuciones le fija límites establece el gran marco el gran rayado de cancha que es un proceso constituyente es muy sencillo para qué vamos a complicar la cosa el proceso constituyente es aquel que tiene como objetivo el dotar de una nueva constitución a un Estado. Dicho eso, quedamos con gusto a poco. Claro, porque procesos constituyentes los han habido en la historia de la humanidad de los últimos 200 o 200 y tantos años, de muy diverso signo, de muy diverso tipo. Pueden haber procesos constituyentes absolutamente autoritarios, dictatoriales, violentos, como fue el último proceso constituyente que vivimos en Chile, porque eso fue un proceso constituyente, así fue ese medio clandestino o confidencial durante la mayor parte del tiempo, entre 1973 y 1980, la ciudadanía no supo prácticamente nada o muy poco acerca del proceso constituyente, se sabía que existía la Comisión Ortúzar, no mucho más y en el otro extremo pueden haber procesos constituyentes plenamente democráticos mi convicción es que el único proceso constituyente plenamente democrático es el que se realiza vía asamblea constituyente ¿qué es la asamblea constituyente? para comprender lo que es o lo que puede ser una verdadera asamblea constituyente hay que tener claro un par de conceptos previos y el primero de estos conceptos es el del poder constituyente originario ¿qué es el poder constituyente originario? ¿de dónde viene esta idea? viene de una experiencia histórica de hace más de dos siglos. Ocurría que en el antiguo régimen político, grosso modo el que existe hasta antes de la Revolución Francesa, en Francia y en otros países hasta bastante después incluso de la Revolución Francesa, la soberanía estaba concentrada, residía en una sola persona, el monarca absoluto, el rey absoluto. Él era la encarnación de la nación. Pero con la Revolución Francesa y progresivamente en otros países, esta idea empieza a cambiar. Y la noción de la soberanía residiendo en un monarca, en un autócrata, es cambiada, es reemplazada, por la noción de que la soberanía reside en la nación. El problema es que durante la Revolución Francesa y durante las revoluciones liberales de buena parte del siglo XIX, la nación en un primer momento la representaron solamente los sectores de la élite, no el pueblo en su conjunto, no lo que después nosotros entenderíamos como ciudadanía, no la ciudadanía universal, porque el sufragio, tal como ocurrió en Chile durante gran parte del siglo XIX, era censitario, no era universal. De tal manera que durante cierto periodo histórico, eh, el tiempo varía según los casos, esta ciudadanía restringida consagró un régimen político estrictamente liberal, pero no democrático, porque no es lo mismo... El liberalismo que la democracia. El liberalismo es el gobierno de las élites, ilustradas. La democracia es el gobierno del pueblo, es decir, de todos. Pues bien, de acá se desprende la noción de poder constituyente originario. Poder constituyente originario es aquel sujeto, aquel poder, que valga la redundancia, puede, es capaz o debe, Elaborar constituciones. El poder constituyente originario, según la teoría democrática, de dos siglos más menos a esta parte, poco más de dos siglos, reside única y exclusivamente en la ciudadanía. Ese es el poder constituyente originario, quien, ante la imposibilidad material de ejercerlo, de manera directa todo el tiempo, elige representantes para constituir la Asamblea Constituyente, valga la redundancia, para formar una Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente es un cuerpo especial de delegados y con el correr del tiempo también de delegadas, cuyo único fin es elaborar un proyecto de constitución para someterlo a la consideración de la ciudadanía. La Asamblea Constituyente no decide por sí misma. Es, en última instancia, la ciudadanía, mediante la vía plebiscitaria, quien decide lo que la Asamblea Constituyente, sus delegados, le están proponiendo. Paralelamente, ...a la existencia del poder constituyente originario, derivado de este poder constituyente originario, existen los poderes constituidos. Los poderes constituidos son los poderes del Estado. En el caso de Chile, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Podrían haber más? Sí, podrían haber más. Porque podría considerarse el Tribunal Constitucional... ...o la Contraloría General de la República... ...como... ...otros poderes... ...porque no son parte del Ejecutivo... ...del Legislativo... ...ni del Judicial... ...pero formalmente tenemos estos tres... ...poderes clásicos... ...pero ojo... ...estos son poderes constituidos... ...derivados del poder constituyente original... solo ...tienen poder... ...atribuciones según la teoría democrática, para elaborar de manera libre, soberana, una nueva Constitución, el poder constituyente originario, leas en este caso, Asamblea Constituyente. Los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo, judicial, o los que quieran agregársele, no tienen atribuciones constituyentes. No pueden, no deben elaborar, ni menos aprobar una nueva constitución. Porque ellos no son el poder constituyente originario. El poder constituyente originario somos nosotros, no solo los que estamos en esta sala, el pueblo con derechos políticos, la ciudadanía. Esto quiere decir que ningún poder constituido del Estado tiene derecho a establecer normas para el funcionamiento de la delegación del poder constituyente originario, esto es la asamblea constituyente. No puede fijarle normas, no le puede rayar la cancha, no le puede fijar quórum, no le puede determinar cuáles son las materias ...que puede discutir y aquellas que son materias tabú... ...que no puede discutir. Pues bien, ¿qué está ocurriendo en Chile hoy día? Está ocurriendo precisamente lo contrario. Producto del acuerdo del 15 de noviembre... ...y de las reformas constitucionales... ...aprobadas en diciembre de 2019... ...y de las que probablemente van a venir en los próximos meses... ...resulta que se nos está presentando... Una de las opciones del plebiscito del 26 de abril, luego de que los ciudadanos y ciudadanas se pronuncien, si quieren o no, nueva constitución, gana el sí, como creo que va a ocurrir. La segunda alternativa, o la segunda pregunta es, ¿quién quiere que elabore o redacte la nueva constitución? Una convención constitucional mixta, esto es compuesta mitad por delegados, nombrados por el Parlamento, mitad por delegados electos por la ciudadanía, alternativa claramente antidemocrática, porque el Parlamento no tiene derecho a escoger ni un solo delegado constituyente, ni uno solo. ¿Por qué? Porque el poder constituyente originario somos nosotros, no ellos, ni ellas. Porque ellos y ellas, los señores y señoras parlamentarios, tienen derecho a participar en el plebiscito, por supuesto, como cualquier ciudadano o ciudadana pero con un solo votito, y no eligiendo, ellos y ellas, una cantidad ínfima de personas, la mitad de los delegados constituyentes. Segunda alternativa, convención constitucional. Algunos progresistas dicen, tenemos la asamblea constituyente, pues. ¿No ve que la, la convención constitucional la vamos a elegir íntegramente nosotros los ciudadanos? No. Eso no es una asamblea constituyente. Y no porque no se llame así y se va a llamar Convención Constitucional o Convención Ciudadana, ¿no es cierto? No es una cuestión de nombre, aunque el nombre también es importante, pero lo más importante no es el nombre. Es una cuestión de contenido. Porque esta Convención Constitucional Ciudadana, la segunda alternativa que nos ofrecen, viene preformateada, viene con la cancha rayada y bien rayada. Porque en primer lugar viene con un quórum imposible de alcanzar los dos tercios. ¿Se fijaron lo que ocurrió ayer en el Senado? Se iba a declarar el agua bien de uso público. Eh, a favor fueron creo 24 votos y en contra 12. Listo. Quórum supramayoritario gana 12. Pues bien, en esta supuesta asamblea constituyente va a ocurrir exactamente lo mismo. Seguimos prisioneros de la lógica binominal. Porque le bastará al sector más conservador de la política chilena, y bien digo, al sector más conservador, y no solo a la derecha clásica, porque ahí hay que agregar una buena parte de la antigua concertación, que en temas Preciso puede unir sus votos a los de la derecha, le bastará tan solo un tercio de los delegados para impedir cualquier transformación radical. Fíjense que hoy día toda la atención está puesta en temas que son importantes, pero no son los más importantes, en la variedad de género, en los cupos de los pueblos eh, originarios y en la, en la participación de los independientes. Pero aun cuando se lograran estos tres temas que son importantes, si se mantiene el quórum de los, dos, del tercio de, perdón, de los dos tercios para aprobar y un tercio para bloquear, la nueva constitución no va a ser sino la legitimación del modelo actual, porque no se va a poder obtener ningún cambio sustantivo a menos que los sectores más conservadores lo autoricen como ha ocurrido durante estos 30 años prácticamente entonces esta es una trampa y nos pueden hacer legitimar el mismo modelo de economía y de sociedad con paridad de género con cupos reservados con participación de los independientes perfectamente porque no todas las mujeres y los indígenas que sean electos para la eh, Asamblea Constituyente o la Asamblea Constitucional, como quieran, van a ser progresistas, pues. Es cuestión de ver la conformación de, del Parlamento actual. Y como el sistema electoral que se va a utilizar, porque todas esta parte del rayado previo, es exactamente el mismo que se usa para las elecciones de diputados, eso parte del rayado de cancha previo, todo hace prever que si no cambian las condiciones, la constituyente o asamblea constitucional ciudadana va a ser una suerte de réplica de la correlación de fuerzas políticas de la actual Cámara de Diputados. Porque ¿por qué habría de ser distinta? Si los que tienen las de ganar son los partidos políticos y no los independientes y no los movimientos sociales porque la elección de delegados constituyentes va a ser por listas y opera el chorreo. O sea, alguien, suponiendo que este es un cabildo de una asamblea territorial y hay liderazgos, líderes y lideresas, que emergen naturalmente y va a ir a la competencia, luego de juntar votos, eh, firmas que los partidos políticos no tienen que juntar porque ya las tienen, eh, va a tener que ganarle. ...a toda la lista rival... ...suponiendo que sea una o varias... ...a todos los candidatos... ...de la lista rival... ...que suman sus votos... ...y se chorrean... ...sabemos que hay diputados... ...y diputadas... ...que fueron electos... ...con el 2 o 3% de los votos... y ...están... ...felizmente... ...sentados en el Parlamento... ...porque fueron arrastrados... ...por compañeros o compañeras de lista... ...más potentes que ellos que les rebalsaron votos. Así está programada la elección de constituyente, o como quiera que se llame, de octubre. En resumidas cuentas, es un proceso constituyente amarrado, formateado por la casta política, con prohibición incluso de tocar ciertos temas sensibles, porque no es solamente el quórum de los dos tercios, que ya es una barrera prácticamente infranqueable. No es solamente el sistema electoral, el mismo que se usa para elegir diputados. Es también la prohibición de tratar ciertos temas. Por ejemplo, los tratados internacionales de Chile. A los señores y señoras de la casta política que entre gallo y medianoche, porque así fue, dos y media de la mañana, ustedes recordarán, ¿no es cierto? O sea las figuras literarias les cae, pero como anillo al dedo, que firmaron este acuerdo. ¿Ustedes creen que les preocupa los tratados internacionales que Chile ha contraído en materia de derechos humanos? No, señor. Son los tratados de libre comercio, cerca de 30, que amarran al país al modelo neoliberal, ¿Qué tipo de asamblea constituyente es esta a la cual le prohíben pronunciarse sobre diversos temas? O sea, está todo diseñado para aparentar un cambio que es prácticamente imposible que se dé en las condiciones del preformateo, del rayado de cancha que le han hecho al organismo constituyente. Una verdadera asamblea constituyente es libre, soberana, porque es la expresión del poder constituyente originario. Nadie puede rayarle la cancha, nadie puede ni debe decirle cómo debe funcionar, cómo deben ser aprobadas sus mociones, los temas que puede o no discutir. La magnitud del engaño es muy grande. Algunos políticos progresistas y sus asesores constitucionalistas nos dicen, ustedes lo habrán escuchado, en los medios de prensa, en las redes sociales, no importa. Tenemos la Asamblea Constituyente pero con otro nombre, esa es la Convención Ciudadana. Han escuchado, ¿no es cierto? Han escuchado también la teoría de la hoja en blanco han escuchado también la teoría de que si no hay acuerdo mayoritario de dos tercios en el seno del organismo constitucional o constituyente, no importa porque el tema en cuestión que no alcance esa mayoría quedará como materia para una futura ley de quorum simple. ¿Han escuchado? Una falacia absoluta, absurda. Voy a colocar un ejemplo. Pero antes del ejemplo... Conviene señalar que la realidad social no es un papel en blanco. Porque no estamos en el limbo. Estamos en un modelo económico y social determinado, neoliberal. Y esa realidad sigue existiendo con o sin constitución. Papel en blanco. Los temas nos dicen que no alcancen el quórum de los dos tercios, van a quedar como materia de leyes de cuorum simple pongamos un ejemplo se discute en el organismo constituyente si el futuro parlamento va a ser unicameral o bicameral porque sabemos es. somos partidarios de eliminar el senado y quedarnos con una sola cámara imaginemos porque eso es altamente probable que ninguna de las dos mociones alcance los dos tercios es probable, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Ah, eso no importa No va en la constitución Queda como materia de cuero simple O sea, las bases de la institucionalidad Los poderes del Estado ¿No van a estar fijados en la constitución? Absurdo, ¿no? Si el Estado es subsidiario O de derechos sociales Tampoco va a traer la constitución Porque no vamos a alcanzar Absurdo eh, la forma de organización de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es un tema acuciante, tampoco va a estar en la Constitución. Absurdo. Pero en el caso del Parlamento, el absurdo es, se eleva al cuadrado o al triple. Porque si los constituyentes no llegan a un acuerdo de dos tercios, 66,3% de sus integrantes, sobre si el futuro Parlamento será unicameral o bicameral, yo pregunto... ¿Quién diablos va a dirimir eso si no hubo acuerdo en la composición del Parlamento? Por lo tanto, no hay Parlamento futuro que pueda discutir si este Parlamento va a tener una o dos cámaras. Le formulé esta pregunta por Twitter al abogado Fernando H y nunca me respondió. Se la vuelvo a formular porque este video va a circular mucho. Él es una de las personas que sostienen esta teoría. Si ustedes asisten a una charla o conferencia con Fernando, junto con mandarle mi saludo, le formulan esta pregunta. Resumiendo, eh, estamos en una situación compleja. Lo que está ocurriendo en Chile, a mi juicio, no, sin, no es sino una reedición de una práctica historia, histórica, que revela la inveterada tendencia de las clases dominantes y de la casta política que no es sino su expresión por arrogarse el poder constituyente originario que no les pertenece y que pertenece a la ciudadanía. ¿Esto quiere decir que todo está perdido? No. No todo está perdido. El factor fundamental para lograr ...romper con este force... ...con estas cadenas... ...con esta ...camisa de fuerza... ...a que nos han tratado de atar... ...con el acuerdo... ...parlamentario del 15 de noviembre... ...y con las reformas constitucionales... ...realizadas en diciembre... ...del 2019... ...este corsé... ...esta camisa de fuerza... ...se puede romper... solo si... ...se repite... ...a partir de marzo probablemente... ...una gran movilización ciudadana... ...como la que tuvimos en octubre... ...y en la primera quincena de noviembre... ...con millones de personas movilizadas... ...podemos romper esta camisa de fuerza... ...podemos destruir esta jaula de hierro... ...¿cómo? Yo creo que hay que participar en el plebiscito... No. ...en las condiciones actuales... ...tratar de, de boicotearlo no me parece lo más sensato ¿ya? Eh, a menos que la evolución de la situación política de aquí al 20 de abril cambie absolutamente los parámetros pero en el contexto en que estamos me parece que habría que intentar hacer elegir una gran cantidad de delegados y delegadas constituyentes eh, independientes o emanados de los movimientos sociales ya sea en listas independientes o en sus pactos al interior de aquellos partidos que tengan una apertura mayor, sobre todo aquellos partidos que criticaron el acuerdo eh, parlamentario, y que estén dispuestos a abrir sus listas independientes. ¿Con qué objetivo? Primero, uno muy fácil de obtener. Tener nosotros un tercio de bloqueo. Así como la derecha y los más conservadores pueden bloquear con un tercio, nosotros también. Sí, pues. Este es un arma de doble filo. Pero a nosotros no nos basta bloquear. Porque bloquear significa quedar, quedarnos más o menos en la situación en que estamos. Y nuestras aspiraciones son aspiraciones transformadoras. Por lo tanto, habría que aspirar a más. ¿Y qué es aspirar a más? Es llegar al 50 más uno de los delegados y delegadas constituyentes. ¿Para qué? Para que con millones de personas que continúe movilizada hasta octubre, noviembre, diciembre del presente año, estos delegados y delegadas constituyentes tengan el suficiente coraje político una vez que se reúna esta convención constitucional ciudadana para declarar a este cuerpo autónomo, libre, soberano. Es decir, para transformarlo en una verdadera Asamblea Constituyente que fije sus propias normas pasando por encima del acuerdo parlamentario y de la reforma constitucional de diciembre de 2019. Esto implica coraje político, decisión política. Pero fíjense que ni siquiera sería necesario pasar por encima del quórum de los dos tercios. Hay una fórmula... ...que desde un colectivo de reflexión al cual pertenezco... ...desde el año 2013 que lo formamos... ...el Foro por la Asamblea Constituyente hemos propuesto... ...y que ha sido adoptado por eh, unidad social. Es la figura del plebiscito intermedio. ¿En qué consiste esto? En que el organismo constituyente... ...debe funcionar efectivamente con un quórum mayoritario de dos tercios. Fíjense lo que estoy diciendo, hay que poner atención porque van a decir este tipo ha hecho todo un discurso a lo largo <risa> en contra del quórum de los dos tercios y ahora lo está adoptando, sí, pero lo estoy adoptando con una intención y de una forma muy distinta a la que eh, inspiró a este genio del mal denominado Jaime Guzmán de Razzoli y que nos tiene atado hasta el día de hoy y que ha sido replicado por eh, los señores y señoras de la casta política, ¿no es cierto? Si no hay acuerdo de dos tercios en el seno del organismo constituyente, la materia en cuestión es dirimida no por los constituyentes, sino por la ciudadanía en base a la mayoría simple. O sea, que en la fórmula que estamos proponiendo hay tres plebiscitos, no dos. Uno de entrada, que es el de abril, quiere usted una asamblea constituyente, perdón, nueva constitución y quién quiere que elabore la constitución. Uno de salida, en la cual nos pronunciamos por el conjunto, por toda la nueva constitución que nos están proponiendo, pero uno intermedio, grosso modo a dos tercios del proceso, en el cual se nos consulte, por alternativas respecto de todos aquellos temas en los cuales no hay consenso o acuerdo de dos tercios en el seno de la constituyente. De esa manera, la última palabra la tenemos siempre nosotros. Plebiscito intermedio, pero ya no por dos tercios, sino por la fórmula democrática clásica. 50% más uno. Es una tremenda tarea política, porque implica una gran acumulación de fuerzas sociales y políticas, implica mantener la movilización social durante todo el año e implica además sagacidad y entendimiento político para que no nos engañen para que no nos pasen gato por liebre para que no nos presenten la convención constitucional como la asamblea constituyente como, con otro nombre como están tratando de hacerlo aquellos sectores de la oposición que eh, firmaron el acuerdo del 15 de noviembre muchas gracias, creo que con esto podemos empezar a conversar